del campus de Alcoy crea Implexa para aprender logística mientras se juega. Las universidades son los principales focos de formación para quienes acabarán gestionando todos los ámbitos de la vida en el futuro. Cada año y a pesar de los incrementos de tasas, miles de alumnos ingresan en sus aulas para adquirir unos conocimientos que les permitan dar el salto con garantías al mercado laboral pero estudiar no es plato de buen gusto para todos los alumnos, que en ocasiones pasan por verdaderos calvarios para poder hacerlo. Así que el profesor del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, Alejandro Rodríguez, ha creado una aplicación informática para facilitar esa tarea. Implexa es un sistema informático que simula la gestión de tareas relacionadas con la logística dentro del marco de una empresa. Aunque es ficticia, todos los elementos que aparecen en lo que su autor define como un juego se dan en este área empresarial. Su objetivo es que los alumnos logren la máxima adaptación de la oferta y la demanda participando como si gestionaran diferentes empresas en una misma partida. Implexa ha conseguido como primera experiencia ganarse la atención de los alumnos de logística, siguiendo aquella máxima de que es más fácil aprender si se hace jugando. Es una aplicación informática, pero no está mal decir que, que es un juego, porque el objetivo principal es que los alumnos aprendan una serie de conceptos y sobre todo la complejidad de la toma de decisiones en la gestión de la cadena de suministros a través de eh, algo divertido, algo entretenido. Así que sí que es un juego informático en el cual los alumnos pues, van a asumir el papel de una empresa que forma parte de una red de suministros y se van a enfrentar a tomar una serie de, de decisiones. Los alumnos eh, a través de esta herramienta aprenden qué tipo de decisiones de cuándo hay que comprar, qué cantidad comprar, cuánto hay que almacenar, cuánto hay que fabricar y cuándo servir, de manera no solo que facilite su propio beneficio, el de su empresa, el del proveedor, sino de manera que toda la red, toda la cadena de suministros, cuando se integran entre sí y toman decisiones colaborativamente, pues funciona de manera mucho más rápida y eficiente. La idea del profesor Rodríguez nace conjuntamente con la puesta en marcha del Máster de Ingeniería de Organización y Logística puesto en marcha este curso por el Campus Alcoyano de la Politécnica. De hecho, el éxito de esta experiencia piloto es tal que diversos profesores de universidades de todo el mundo se han interesado por la aplicación. Han sido otros profesores de otras universidades, de Colombia, de Argentina y también compañeros nuestros de esta misma universidad que se han interesado por esta experiencia y nos han escrito preguntando si ellos también pueden usar el juego para enseñar estos mismos conceptos en sus asignaturas de sus diferentes grados y másteres. Lo que aprenden los chavales, que luego serán los futuros profesionales de, en las empresas, es que eh, se tienen que integrar con sus proveedores y que sus proveedores a su vez se tienen que integrar con los suyos. Una empresa no solamente hoy en día tiene que pensar en su propio beneficio, en las decisiones que le atañen directamente a él, sino que debe de mirar más allá, debe de intentar eh, extender aguas arriba y aguas abajo eh, y comunicarse de la manera más adecuada con los que realmente forman parte de la misma cadena de valor, los que forman parte del mismo negocio. De esa manera todos salen ganando. La aplicación está disponible para cualquier internauta en la dirección www.implexa.net de forma rápida y funcional.